Argentina ratifica la Convención de diversidad de expresiones culturales en el año 2007-2008 y realmente es una convención en la que el país está comprometido, es decir, es una convención que plantea precisamente eh, un esquema, yo diría, de, de ampliación, de ampliación de derechos, es decir, de reconocimiento por un lado de, de, de los derechos a las expresiones culturales, de protección de de las expresiones culturales, pero también de este, crear las condiciones para que más expresiones culturales encuentren su, su cauce. En ese sentido, Argentina, el gobierno argentino ha tomado decisiones de política de Estado que, que van en la línea de la Convención. Es decir, quizás no lo hizo sobre la base de decir estoy aplicando la Convención, pero sí ha, ha definido líneas estratégicas eh, de políticas de Estado, no solamente en el área de la Secretaría de Cultura, sino en, en otras áreas de gobierno, ha definido este, líneas estratégicas en las que el, todos los procesos de reconocimiento y, y protección de, de las expresiones culturales están presentes. Digo, por ejemplo, para citar solo un caso, el más paradigmático es el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, es una ley que además tuvo su oportunidad el momento de su debate público y en el proceso de, de debate de foros que se hicieron a lo largo de todo el país, es una ley que tuvo mucha relación y en la que participó muy activamente la coalición por la diversidad cultural y la coalición por la defensa de una red de difusión democrática. Entonces ahí se dio el fenómeno importante en el que la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales participaron del proceso de discusión, debate y, y sanción de una, de una herramienta legal que en, en términos de, de proyección del de, de mediano y largo plazo va a cambiar absolutamente todo el mapa de, de medios de la comunicación y de las posibilidades de los ciudadanos para, para expresarse a través de los distintos medios de, de comunicaciones y va, va a cambiar este, absolutamente ese, ese formato entonces ahí hay un caso muy claro respecto de, de cómo la Argentina este, ha definido una política que de alguna manera cruza directamente con con los postulados de la, de la convención todos los procesos, además, que venimos realizando desde 2003, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos ampliación de derechos, este, no voy a decir que están inspirados directamente en la Convención, pero sí digo que este, tocan tangencialmente a muchos de los puntos de, de la Convención. Digo, por ejemplo, el programa este, Argentina Conectada, donde hay cerca de dos millones de netbooks ya entregadas a lo largo de todo el país a, a los estudiantes, es un proceso que, entre otras cosas, va a permitir que estos estudiantes no solamente tengan el acceso a las nuevas tecnologías como parte de una herramienta del proceso de educación, sino que a su vez desarrollen este, conocimientos y también capacidades con un este, formato tecnológico que en muchos casos, en regiones bastante este, postergadas quizás del país, no es, esos, esos este, elementos no estaban. Eh, me parece que lo mismo pasa con el proceso de la televisión digital, la adopción de la nueva norma y todas las decisiones que se están tomando en términos de, de infraestructura tecnológica y de adecuación en el país de los distintos polos de, de producción este, y, y, y lugares, espacios y torres de transmisión de, de la televisión digital, va a abonar también mucho a, digamos, al cumplimiento de muchos de los, de los postulados de de la Convención. ¿no? Es decir, yo creo que nosotros, directa o indirectamente, hemos estado creando condiciones en términos de política interna y, de obviamente, decisiones de gobierno, hemos estado creando condiciones para un desarrollo progresivo este, de, de la Convención y sus alcances. Hay un artículo de la Convención que habla expresamente de la, de la cuestión de los medios de comunicación. ¿no? es decir, en uno de los artículos se plantea bueno, el hecho de que de esas, esas, ese, este, ese universo tiene que de alguna forma este, aportar al desarrollo de, de los postulados y los objetivos de la Convención. Yo creo que hay una relación directa entre lo que es el reconocimiento de la diversidad cultural, su protección, el reconocimiento de medidas que potencien la, la diversidad cultural, el, extra, el establecimiento de políticas activas que permitan que esa diversidad se exprese, fundamentalmente a partir del reconocimiento, de, en el caso de nuestro país, que ha hecho el país, de decir, bueno, hacerse cargo de que es un territorio plagado, en el mejor sentido de la palabra, de este, digamos expresiones del fenómeno de la diversidad cultural. Es decir, no se trata solamente de decir, bueno, eh, damos, as, armamos o planteamos políticas culturales que propicien esas expresiones o que den espacio para que se hagan, eh, no sé, en las distintas disciplinas, eh, acciones vinculadas a, a la diversidad de expresiones, sino que hay una, una, digamos, un andamiaje, un escenario que, de contención de esas de esa diversidad de expresiones culturales. Entonces, la ley de, de servicios audiovisuales, y el, el, el sector audiovisual tiene mucho que, que aportar en el terreno de la diversidad. Digo, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes en otros países respecto de lo que es el fenómeno de, digamos, de registro y documentación audiovisual de comunidades en, en peligro de extinción. Eso implica también el, eh, la documentación a través del de audiovisual, de, de documentales o series de, de televisión. El registro de, de esas comunidades, de sus, este, de sus rituales, de sus tradiciones, es decir, la, defender las expresiones culturales no es solamente defender una manifestación de la danza o de la música de cualquier país, sino también recuperar aquellos datos de la identidad cultural de, de, de cada país o de su territorio que no han tenido el mismo posicionamiento quizás que las artes más, más este, convencionales, si es que se puede decir así, ¿no? o en todo caso, las más históricamente reconocidas. Entonces, todo lo que es la producción audiovisual trabaja muy eh, en conjunto con esto. Nosotros creamos en la Secretaría de Cultura de la Nación el Centro de Producción Audiovisual, que es el CEPIA. Ese es un centro de producción de contenidos culturales para todo lo que es el proceso nuevo de la televisión digital. El centro, mediante un sistema de llamados a concursos públicos, hace apoyo a proyectos que trabajen este, distintas temáticas que tengan, que generen miniseries de 8 y 12 capítulos que se van a exhibir en la televisión pública. Eh, muchos de los proyectos que se han presentado en, a lo largo de todo el año pasado en el, en el Centro de Producción Audiovisual están referidos precisamente a los derechos culturales, a la, a la libertad de las expresiones culturales, al reconocimiento... a la este, la recuperación, la catalogación de, de, de determinado tipo de expresiones que quizás no tienen espacio en, en los ámbitos más eh, habituales o reconocidos. Entonces, ahí nosotros hicimos una experiencia bien interesante, porque eso fue una decisión de la Secretaría de Cultura de bueno, poner las condiciones para que, a ver, este, cómo podemos llenar de, de contenidos culturales las nuevas señales, tanto la de la televisión pública. Como este, las que vayan a abrirse al, a propósito de todo el, el proceso de la televisión digital, lo que se vaya a abrir en todo el país. El Instituto, de Cine, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha hecho lo mismo. O sea, lo mismo en el sentido ha convocado también a, a concursos públicos para la realización de miniseries, también de 8 y 12 capítulos, donde de repente están, aparecen los temas de la diversidad sexual, los temas de, la diversidad, los, de los derechos este, humanos, los temas de las eh, comunidades indígenas eh, los temas de las migraciones o sea y la interculturalidad en fin, hay hay como una, yo creo que lo que pasa es que hay una necesidad también de, de que todas esas manifestaciones eh, encuentren el espacio para expresarse es decir, yo no creo que nosotros digamos uno no puede decir bueno descubrí la pólvora porque ya me lo no lo que sí es cierto es que en todo caso se, se advirtió este, que había un escenario en el que esas eh, estaba esa necesidad entonces las herramientas del sector audiovisual en ese sentido son eh, yo diría herramientas absolutamente eh, indispensables o sea hay, en la imagen hoy o sea todo lo que lo que nosotros podemos eh, comunicar informar este, hacer docencia eh, y, y, y que usamos la, la herramienta de la imagen nos eso replica, quizás, muchísimo más que si nos pusiéramos a pensar en, en bueno, hacer seminarios, escribir este, teorías sobre el tema, ¿no? Es decir, son, son acciones concretas de política cultural que asociada a, una, a la política comunicacional del, del Estado argentino en las que, precisamente, este, el fenómeno de la diversidad de expresiones culturales encuentra el escenario propicio para eh, aparecer, desarrollarse, crecer, eh, eh, difundir. Eh. En fin, es, es, creo que ahí hay un, un dúo más que armónico y necesario. ¿no? Hay una serie de obstáculos que, que aparecen, ¿no? es cuando uno se plantea al sector audiovisual, que en realidad habría que hablar del sector audiovisual, del sector de las comunicaciones también, es decir, van, van, hay elementos de, de, digamos, de relación, ¿no? entre, entre uno y otro. Yo digo, yo digo el sector audiovisual, pues sí, bueno, en Argentina, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante, todo lo que es el frente de videojuegos, ¿no? hay desarrollos magníficos, y sobre todo es un sector que tiene mucha participación de jóvenes. Eh, está creciendo realmente mucho. Nosotros ahí, a través de, de las decisiones de la Secretaría en el área de industrias culturales, nosotros estamos a, eh, apostando a fortalecer ese sector, ¿no? Es decir, es decir, a darle espacio también para que se muestre y este, crear instancias como puede ser exposiciones, eh, decir, ferias, donde uno, uno pueda ver el nivel de producción que hay ahí. ¿sí? Entonces, ese sector de videojuegos tiene, tiene una importancia realmente alta. El, está el tema del cine, eh, la Argentina tiene una tradición importante en la producción cinematográfica, pero por ejemplo, el Instituto de Cine ha abierto un mercado regional que lleva ya su cuarta edición, que es Ventana Sur, donde eh, pone las condiciones para que se encuentren los productores, eh, directores, realizadores de distintas regiones, vienen a, a, a la Argentina a intercambiar sus producciones, es un mercado, o sea, se plantea Ventana Sur, se, se plantea comprar y vender producción. Entonces Ventana Sur digo, lleva su cuarta edición, la edición última que se hizo en Buenos Aires trajo 900 productores de, de todo el mundo. Y eso eh, que además duplicó la edición anterior, o sea, eh, y además se hicieron buenos este, intercambios en ese contexto. Entonces ese caso concreto de una, de una acción específica dentro de la política de Estado del Instituto de Cine que es la autoridad rectora en materia cinematográfica, bueno, apunta a que, por ejemplo, no te voy a decir, no voy a decir que va a resolver el, el, el mercado cooptado de las medios, pero en todo caso, este, está, está generando el espacio para que producciones europeas, latinoamericanas, eh, aparezcan, se produzcan esas sinergias de, de intercambios, es decir, todos los países, no solamente los latinoamericanos a los europeos también le pasa. Estamos inundados de las, de las producciones norteamericanas. Y ahí, bueno, entonces cuando nosotros hablamos en términos de diversidad de expresiones culturales tenemos que hacernos cargo de que hay todo una, un histórico de, de, de penetración de la cultura norteamericana a través de la producción cinematográfica en la mayoría de nuestros países. Y entonces, por ejemplo, así es como el cine europeo, el italiano, el francés o el español mismo, están en riesgo siempre de extinción, así es como las cinematografías eh, latinoamericanas también han tenido sus inconvenientes. Eh, la diferencia quizás es que hoy, por ejemplo, en estas decisiones que vamos tomando de política pública, nos hacemos cargo de, de esas necesidades y, y buscamos caminos alternativos para resolver esa, esa falta de, de espacio, esa, esa limitación para la circulación de nuestras producciones. El otro tema tiene que ver con todo el proceso, de lo que señalaba es antes, es el proceso de la televisión digital y la inversión en, en infraestructura que se ha hecho en el país. Eso permite, porque el, el sector audiovisual y, y las diversidades, expresiones culturales, también hay un punto en el que se juntan en que son potenciales generadores de capacidades de desarrollo, de empleo. O sea. Yo recuerdo en la apertura del Comité Intergubernamental de la Convención, la directora general de la UNESCO, una de las cosas que dijo y la dos veces, es eh, cultura y trabajo, ¿no? O sea que la cultura da trabajo, trabaja. Es bien fin, nosotros estamos convencidos de que hay un componente en el sector cultural en el que el desarrollo sustentable es este, un punto central y, el, y que el sector cultural en sus distintas manifestaciones puede aportar a ese desarrollo sustentable. Entonces ahí eh, cuando decimos, bueno, ¿de qué manera el sector audiovisual aporta a las expresiones culturales? Bueno, aporta no solamente contando las historias y dando a conocer, aporta también en la generación de capacidades, en la creación de, de puestos de trabajo, en la distribución de bienes culturales, en la comercialización de esos bienes culturales. Ahora, hay una limitación, y que no sea solamente en la Argentina, sino en muchos países y muchos países de la región latinoamericana, sobre todo, y también del resto del mundo, porque es un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país. Están sufriendo los embates de los, de los eh, mecanismos, de los sistemas concentrados de, de lo que son los, los grandes monopolios de los medios de comunicación. Entonces, obviamente, en el caso de Argentina, cuando se sanciona la ley de servicios audiovisuales, el primer eh, choque frontal, obviamente, es con el monopolio de medios que existe en nuestro país, eh, con quien hay una, una disputa judicial aún hoy en, en marcha, en la que este, el monopolio no está dispuesto a resignar precisamente su eh, espacio de este, titularidad de 250 señales en todo el país, es decir, una única empresa de medios, es decir, eso es un límite para para este, precisamente la, el desarrollo de, de las expresiones culturales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un espacio monopólico donde hay 250 señales que pertenecen a un solo actor, es muy seguro que la visión del mundo, la, el, el análisis, no solo de la realidad o de la información, sino el producto, la, eh, este, digamos, cultural que yo voy a ofrecer a la sociedad a partir de esa cantidad este, enorme de, de circuitos de distribución va a estar obviamente teñido de la lógica eh, y de la ideología de ese, de ese grupo concentrado entonces nosotros decimos en Argentina bueno, la ley de servicios audiovisuales que ha venido a hacer dar lugar a la palabra si permite que, que los ciudadanos se expresen dar espacio para que cada uno sea libre eh, lo suficientemente libre como plantear bueno, su especificidad a través de X manifestación y por último hay un proceso interesante y me interesa marcarlo esto porque esto ocurrió hace poquitito en los últimos días de, de noviembre, primeros, los primeros días de diciembre en el marco de la Ley de Servicios Audiovisuales se abrió en la ciudad de Bariloche, en el sur del país, en la Patagonia uh, o sea, la zona sur austral, sur-sur del, del sur eh, en donde estamos eh, situados eh, se abrió el primer canal Mapuche de la, de la Argentina, ese canal, es un canal que se llama Walking Toon, que quiere decir eh, algo así, en, eh, eso es el nombre está en lengua Mapuche, pero la traducción aproximada sería algo así como eh, mirar buscando, ¿no? es decir, cuáles son los objetivos de ese, de ese canal, eh, transmitir las experiencias de la comunidad Mapuche, que es una comunidad importante en nuestro país, eh, dar a conocer no solamente su identidad, sino también su proyección respecto de, del espacio también en el, en el que esa comunidad está viviendo, es decir, no es que nosotros vamos a ver solamente ahí historias de mapuches, en todo caso vamos a ver una, una cosmovisión este, traducida en imágenes que nos va a permitir, entre otras cosas, comprender otro, otro, otro sistema de pensamiento del mundo.